las diferentes la diferente organizaciones sociales se puede, eso se puede eh, traducir a que es una, un ejercicio de la vida política completo correcto, con, con, correcto. correcto. Este, este, Entonces, es, es, esa descripción esa descripción la puede dar de, lo puede dar este pueblo de Lorenzo Lara nosotros nos inscribimos como precandidato por una segunda vez y dos veces que he participado como regidor y la Bien. gente, después de un estudio que hemos hecho con la gente, la gente dice que es el momento del área. ¿En qué te, te inscribiste? Como diputado. Bien. A lo que yo en, en, en las pasadas elecciones, si ustedes, si yo les muestro los números cómo se dieron, yo era el el pre, el precandidato el, el el pre -candidato de mayor simpatía en este okay. pueblo de San Francisco de Macorís.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 pero no debiera de, de ser así o Pero sea, es una no cuestión es, jurídica no, Que no. hay que cuestionarla Es okay. lo que yo digo Ahora bien, con respecto a este escenario De hoy Busquen en el listín en el diario La muestra De cinismo De lo que ha vivido Andy Daguari Que es un exquisito Escritor económico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 que le valió Jaime ariste, ariste escuder para que la gente entienda quiénes son unos falsantes en este país Esta y delincuentes es, estas son las cosas que deben de, de llamar a la juventud a involucrarse eh, pero es que hagan participación es, activa a, sí hacer los pininos desde el principio con, y que con su participación pública sean críticos